perfeccionar rostros y dejarlos angelicales es lo que vamos a ver en esta lección en un documento abierto nos vamos a dirigir al filtro y pondremos la opción de licuar. esperamos unos segundos para que se cargue y aquí tenemos la nueva opción voy a hacer un pequeño zoom sobre el rostro de la señorita para explicar que en la parte derecha tenemos esta opción que dice Face Aware Liquified y fue puesta desde la versión 2017 para qué funciona o cómo funciona solo en rostros de personas no en animales en la opción que dice ojos, tenemos aquí la opción del tamaño del ojo para hacerlo más grande o más pequeño. que tenemos otra opción para hacerlo más ancho, menos ancho o más alto, para inclinarlo. Tenemos la parte de la nariz, más hacia abajo, más hacia arriba. Bueno, realmente esto es una maravilla. Tenemos así mismo la sonrisa, tenemos la forma del rostro. Donde podemos hacer realmente verdaderas maravillas y verdaderas locuras. Uf, por fin, desde ahora tendremos más tiempo para dormir. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.